Es una realidad que el hombre ha explorado más el espacio que el mismo océano. Este inmenso cuerpo de agua abarca más de un 70% de nuestro planeta y en él se ocultan misterios y secretos inimaginables. Hay personas que le temen por el simple hecho de no saber nadar. Pero hoy aquí te voy a dar 5 razones más para que en verdad le tengas miedo al mar. 5 Aterradores Misterios ...que no conocías... ...del mar. Estás a punto de entrar... ...al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, Investigador. Únete... ...al team. Número 1. Puedes terminar... ...en otra dimensión. Imagina que tomas un barco que cuenta con todas las medidas de seguridad para dar un agradable paseo en el mar. Quizá te sientas seguro, pero no hay prevención que pueda contra las fuerzas desconocidas que pueden desaparecerte y llevarte a otra dimensión. Eso es lo que se ha reportado a lo largo de la historia, donde navíos, submarinos e incluso aviones que han sobrevolado el mar desaparecen junto con su tripulación para no volver a verlos jamás. Existen zonas ya ubicadas en donde ocurre este misterioso fenómeno que puede arrebatarte para siempre. El lugar más conocido es la extensión entre los océanos Atlántico, las Islas Bermudas y Miami, el cual es llamado el Triángulo de las Bermudas. Antes de 1950, el tráfico marítimo cruzaba esta zona rumbo a Europa. Sin embargo, comenzaron a desaparecer barcos y aviones en una cantidad importante. Algunos de estos aparecían meses después pero sin rastro de la tripulación. Lo más extraño era que los únicos seres vivos que regresaban eran los animales, como el perro y un perico pertenecientes al capitán de uno de estos barcos. Uno de los casos más impactantes fue la desaparición de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avengers de la Marina de los Estados Unidos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945, mientras realizaban un entrenamiento. Lo extraño es que jamás encontraron sus restos, y más intrigante aún es que el avión que salió en su búsqueda tampoco regresó. El reporte de aquella desaparición concluyó en Por fuerzas desconocidas. Mismo caso ocurre en el Triángulo del Dragón, ubicado en el mar de Japón, o el vórtice de Mary's Moon, entre Estados Unidos y Canadá, además de muchos otros puntos menos famosos alrededor del mundo. Así que ten cuidado de internarte en mar adentro, podrías terminar en otra dimensión. Número 2 Algo se oculta en las profundidades Saber que existen las profundidades del mar hasta ahora es imposible. Sin embargo, existen hechos que nos han dejado saber que hay vida. Vida de seres inimaginables. Durante el monitoreo en la oscuridad del congelante mar, se han reportado sonidos inexplicables. El Blob y el llamado Julia son dos de los registros más conocidos que señalarían ser provenientes de criaturas gigantescas, tan extrañas y descomunales que no podemos concebirlas. Desde los mapas más antiguos, se han representado terribles bestias que acechan los mares. Muchas de estas criaturas se cree que pudieran ser obra de las leyendas marítimas. Sin embargo, hay muchos relatos que describen encuentros con estos monstruos. Como el caso de la tripulación del Daedalus, un buque de guerra real que a mitad del mar se encontró con una gigantesca serpiente a la cual describían tendría cabeza de dragón. Aterrorizados los marinos, solo pudieron observar tan increíble animal. Tiempo después, el bergantín americano Daphne se encontró al parecer con la misma criatura a la cual incluso dispararon, sin provocarle daño alguno. Pero estos relatos no son propios de la antigüedad. Actualmente han surgido inverosímiles videos en diferentes partes del mundo además de los increíbles descubrimientos de horripilantes peces de las profundidades, como los que estás observando en este momento. La verdad es que en cuanto el hombre tenga la posibilidad de vencer las barreras del océano y poder conocer qué existen las profundidades, saldrán a la luz formas de vida tan gigantescas y monstruosas que pensaremos que no son propias de este planeta. Número 3. Podríamos hundirnos. El pensar que alejarnos del mar nos mantendrá a salvo es un error. El planeta y forma geográfica no siempre fue así. En cualquier momento, el océano puede reclamar terreno y devorar ciudades hundiéndolas en un instante. Hemos conocido la fuerza del mar y lo aterrador que es este en los tsunamis de Japón e Indonesia. Ha sucedido en el pasado en el presente y sucederá en el futuro. Ciudades se hundirán, países desaparecerán y millones perecerán. Los registros históricos y evidencias señalan que existen diversas ciudades antiguas hundidas. Culturas que desconocemos que existieron porque quedaron sepultadas por un ataúd de agua. La leyenda más popular de estas es la Atlántida. Diversos filósofos griegos describieron esta ciudad habitada en una gran isla. Su poderío dominaba Europa y parte de Asia, pero se narra que en un solo día y una sola noche, el mar la tragó, exterminando a sus habitantes e historia. Una de las ciudades sumergidas es Alejandría, en Egipto. La ciudad de los mil palacios se hundió llevándose consigo el Palacio de Cleopatra. En Japón se encuentra una gigantesca estructura bajo el mar llamada la pirámide de Yonaguni, que coronaba lo que se cree fue una antiquísima ciudad de la cual hasta la fecha no se sabe nada. Entre otros restos de antiguas ciudades alrededor del mundo que han sido identificadas, pero que son difíciles de conocer en su totalidad. Así que quizá algún día nos pase igual. Número 4. No estamos solos. El fenómeno OVNI señala una serie de sucesos descritos por miles de personas que han tenido experiencias sobrenaturales con seres venidos de otros planetas. En su mayoría son reportes de avistamientos de objetos voladores extraños. Naves que según las teorías estarían tripuladas por seres que monitorean las actividades humanas e incluso se dice realizarían experimentos con los otros, o explotarían los recursos de nuestro planeta. Y es aquí donde el mar toma mucha importancia, ya que al parecer es el escondite perfecto para bases submarinas de seres extraterrestres. Cientos de personas han reportado luces que entran y salen del mar, objetos imposibles para la tecnología conocida hasta el momento. Algunos buzos incluso han podido ver estas naves cilíndricas o en forma de huevo en las profundidades. A esto se le ha dado tanta importancia que a este fenómeno dentro del agua se les llamó OSNIs, objetos submarinos no identificados. En Panamá se han reportado avistamientos de estos objetos que durante la noche entran y salen del mar. Luces extrañas, a veces brillantes de un solo color y otras multicolores es tan constante este tipo de sucesos que se cree que pudiera existir una base submarina. Mismo caso es el que ocurre en Tampico, Tamaulipas, México, donde los pobladores están tan seguros que en sus costas entran y salen extraterrestres, que en un momento se develó una estatua en alusión a ellos. La gratitud que tienen con los extraterrestres es porque dicen los huracanes no los afectan, ya que antes de acercarse, estos son disueltos, y la gente cree que es porque los extraterrestres cuidan la base y a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Número 5. Otro planeta bajo el mar. Lo que conocerás a continuación pudiera aterrarte o llenarte de curiosidad. Debido a que no hemos podido conquistar las profundidades del océano, desconocemos con qué nos podemos encontrar pero hay algunas teorías basadas en ciertos lugares que mencionan que existen gigantescos túneles que pudieran conducirnos a la llamada Tierra Hueca. Esta teoría señala que el planeta no es compacto y que no existen capas de tierra ni un núcleo, sino que en realidad existe otro planeta dentro de este mismo, como si se tratara de capas de una cebolla. En ese otro planeta pudieran existir todas las criaturas que han formado las leyendas de las diversas culturas, como lo son los gigantes, los duendes, seres elementales, monstruos, incluso dinosaurios y gigantesca vegetación. Otros creen que ese otro planeta pudiera ser habitado por reptilianos o seres que jamás hemos visto. Quizá ahí es donde estén todos los barcos y aviones que han desaparecido en los triángulos dimensionales. O los atlantes o todas aquellas civilizaciones que se esfumaron de la faz de la Tierra. Quizás ese otro mundo es lo que llamamos otra dimensión. Estas son meras teorías, pero hay una verdad. Existe la llamada fosa marina, el punto conocido más profundo del océano con 11.000 metros, una distancia imposible para el humano debido a la presión. Incluso se podría poner el mismísimo monte Everest y aún así quedaría cubierto. Es ahí, en ese lugar, donde puede existir lo inimaginable. En donde nuestros peores temores se pueden materializar, o las teorías volverse realidad. Es el lugar más oscuro y frío del planeta, y seguramente también el más aterrador. ¿Quieren saber qué otro aterrador misterio existe en el mar? Entonces les recomiendo que no se vayan a perder la próxima película llamada Amenaza en lo Profundo. Aquí les voy a dejar el tráiler que se estrena este 10 de enero. Listen cuidado. Ahora estamos 5000 kilómetros de la mar y descendemos 7 kilómetros al borde del mar. Nos vemos en un mes. Aquí vamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. from one to ten. How bad's my rig? Ten. We drilled to the bottom of the ocean, and we don't know what came out. Gotta get to the station. How do we even get there? We walk. We just gonna a walk with insufficient oxygen across the bottom of the ocean. You don't know what's out there. Worst idea ever! What was that? Turn your lights off. <laughs>